ayer parece que estaba viendo el programa eh, su ex Sofía claro. y despertó la ira, Uy, vamos a decir, sí, Sofía está claro. encendida. Pero estemos conto... atentos sí. a eso, porque quizás está encendida por lo que acaba de decirle el señor Pampito. Ah, porque de que... que... la claro, aplicación. Claro, no, tiene claro. la cara. Sofía creo que no sabe eso, por bueno, el tema no de la aplicación, ahora. porque no sé si está tan al tanto. Mm, sí. bueno, Permíteme dudar, Sofía. Héctor, voy a pedir que me lea el, el posteo que hizo Sofía al rey ayer. A Bien. ver Decía lo siguiente. Ya conociste el dolor, ya te hundiste en la angustia, ya sabes lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara. Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo. Ya está. Un día te das cuenta que hay otra clase de gente, los que te tienden la mano, los que te tienen menos, los que son más sensibles, los que se comprometen, los que quieren hacer algo por el otro, los que ven la parte más iluminada de la vida. Y es que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo. Entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros. Entendieron que la solidaridad no era solo una palabra Que era arrimar un té al que está enfermo Escuchar al que sufre, abrazar al diferente Cuidar al que está solo Encontraron el sentido y el sentido es el amor Amor del bueno y ahí salís de la cueva y vas a buscarlos, están por todas partes. Solo hay que saber mirar y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que solo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma, de que los estafadores morales se arrepientan. pega la vuelta. Busca por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los mirás a los ojos, te vas a dar cuenta, les brillan, tienen nobleza. Y si mirás con más detenimiento, seguro, seguro les ves el alma. Los vampiros emocionales quieren tu sangre fresquita, se alimentan de tu potencia, de tu vitalidad, de tu energía. Son personas que se victimizan y te llenan de culpa porque te va bien. Como si no te lo hubieras ganado. Largo, y te hacen hoy, creer sí. que les debes algo. cuídate de nuevo. ellos. Larguísimo. Es un bravo un teclado estuviera que que los pulmones un segundo, esto fue una, una, historia, una historia sí pero no te da a leer una historia que sí. no, si no, te pasa es de la chica. misma psicóloga que es. cuando se separaron se llama Nosotros Pato por claro, claro, claro que, no mal, se se que cuando se separaron Sofía había compartido también un posteo eh, Sí pero es más fácil pues no escribir la letra un tango me acobardó la soledad y el miedo enorme de tenerse bueno se un montón me acobardó Ojalá, sí, que no sola, ¿no? ojalá. ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, que no se te pare nunca. Con Claro, esto, Oye, claro eso, es. cuando estés ahí Que pienses ya, en mí, que se te baje nunca más sí, Plácida, sí, sí, plácida. plácida siempre sí, Me, me sí, cuenta Maite, habla de Ay. dependencias afectivas Sí. Ya compartió claro. Sofía Sofía, esta psicóloga Evidentemente la sigue, la psicóloga repostea Esta historia, yo hablé con Sofi igualmente ¿Qué dice? Lo que me dice Sofi ¿Cómo llega a postear algo así? No sé Tan largo. ¿Y por qué, ¿Por qué? ¿Por ¿Es que la porque necesidad? No es de Tauro, también. No, ah, yo porque... podría, duelo, sutil? ¿Podría haber sido mucho más cruel y decir, mirá, cara rota, no sé qué. Claro. Y está haciendo sutil, es comparte duelo. el texto de una psicóloga diciendo, mira, Pero hay que ser sutil. Los, Pero si ya lo psicópatas. haces. Pero le pregunto, si ya lo haces, ¿no es mejor hacerlo a fondo? que que no eh. para decirle vos, HDP no? vos que me metiste a los no, cuernos con no. toda la que había, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. es una forma, es forma de decirlo y, y no tener tanta culpa por después de decirlo. A ver, no, quiero, me quiero, quiero meterse no, ella, Yo a ver con Sofía temprano en la mañana lo que me dice es que ella no vio nada Ah, la es verdad que que no le me creemos. llama la atención, es lo, que, es lo que entiendo, me llama la atención y le digo, vos sí. estás eh, posteando un texto de relaciones enfermizas, tóxicas, precisamente Narcisista. narcisistas, y ayer lo viste a Fedeval en televisión. Me parecía extraño la me dice. ¿Qué de casualidad! La Justo. verdad que no estoy muy en el tema. Se está ocupando mi abogado y para mí es un asunto cerrado. Me cuenta quién es el abogado. El abogado. El abogado por el tema el de la demanda con Verano. hizo una demanda. Bueno, el abogado, ¿saben quién es? No. Bien. Gabriel Yessi. Ah, ah es, es, abogado. Abogado. es buenísimo, Gabriel. Sí. Gabriel Yesi, que está con Califa. Es muy buen abogado, no, bueno. Con Feynman en la radio. Me sí. acaba de contestar Yesi, porque hoy en la mañana no me respondía. Me acaba de responder. Le pregunto la situación de la causa con Stephi Berardi. ¿Y Yesi sí. qué me responde? Sí. Me dice: causa en trámite. Sofía está a derecho y respetando el accionar del juez del tribunal a cargo de la causa, en la cual llevamos a cabo nuestras labores en defensas. Gracias. Ahí le pregunté por y le pregunté por la situación, pero la causa sigue en trámite, y esto es en exclusiva, es último momento, porque no sabíamos quién era el abogado de, claro. de Sofía, es y Esi que está no llevando la No entiendo lo causa. que pasa de Saznesme entre sí. Sofía y Estefi. Estefi, bueno, la Estefi la acusa a Sofía. ¿De qué? Por los la, Estefi los la demandó por, por la... exponer su intimidad. Claro. por cuando ella los difunde mensajes, los mensajes... Que... Pero ella dice que no es. Bueno, los falsos mensajes. No, dice dijo que no es. Ella dice que no es, pero igualmente ella habla de falsos mensajes, como que hostigaron a Estefi, la imagen de Estefi Berardi, por eso y ella, ella la no, demanda. No, no es una contrademanda también? Bueno, le estoy preguntando justamente a Yessi, porque me acaba de responder, recién me, me Contame, que... ¿qué dice Estefi de esto? No, Estefi, lo... a ver, ella la decide llevarlo a la justicia porque la que, la que confesó... Eh, públicamente que había enviado esos chats fue Sofía. Entonces dice a mí me arruinó la imagen, Sofía. Sí, pero yo lo que no entiendo, es, sí. por eso te lo pregunto, yo no sé si lo habrán hablado con ella, porque ella dice que no es, que no... Claro, ella dice que no es, pero lo que dice Steffi Berardi es... Eh, Sofía fue la que dijo que ella mandó esos mensajes, así los haya inventado o los haya capturado de verdad, que investigue la justicia y ella está irruinando mi imagen. O, o sea, sea, a ella no le importa si es verdad o no, sino lo que hizo Sofía que fue claro, mostrarlos, digamos. En, ¿En realidad, eso? Es, eh, eso es lo que dice eh, Steffi. Steffi eh. primero dijo que eran falsos, después medio menos, se eh, dijo, dijo que igual, y lo investiguen igual. Sí, después y después Steffi, al principio dijo que eran falsos y después como que en la... demanda me en la, parece que no dice. En la demanda no aclara si son reales o no, sí si aclara que le están dañando su imagen. Sí, me parece fuerte que, la lo que, que... dijiste, lo de, la, lo de la app. Porque ahí es raro. Pero bueno, ayer Berardi dijo que lo veía, ayer que tenía relación con Fede Val, lo dijo en el programa. Sí, ya. dijo no que iría bailando, bailando con Fede, estaban, estefi, que lo retira Fede. Si van con la fondo, con la causa y piden el registro del hotel el día posterior al partido de tenis, Steffi no bien. Perdón. ¿Pero qué tiene que ver? Pero si no, es... Fede, claro, fue el... ¿está demandando de... a la exnovia de Fede y dijo que iría al bailando con Fede? No, o sea, Estefi ¿en qué dañó Está bien, pero Entonces, ¿para Perdón? qué demandás? ¿Para qué sí, demandás? Porque tú estás bailando, bailando y otras cosas es que te. Sí. Eh, está bien, te pero publiquen... si tanto dañó tu imagen, ¿no querés quedar pegada a una persona claro. por la que está demandando porque muestra en chat claro. con él? Sí, y aparte, creo que él le dijo que le pidió disculpas, me parece, ¿no? Eh, ¿Quién, Fede? Fede a Steffi, como que le dijo, ay, discúlpame sí, por lo que Fede Fede le pasó". pidió. Y Fede le pidió. que no la demande a Sofía. Pero, Fede, no tiene nada que ver. A Steffi no le. No, no tiene nada que ver. A Steffi no le anda el Ves contra... a contra Sofía.